¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal en este caso, en este instante estamos en... En Mario Galaxy, Mario Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy Pues estamos en Super Mario Galaxy Y vamos a hacer el primer mundo que... Lo dejamos en vídeo cuando conseguimos este mundo. A ver, vamos a entrar a ver qué hay. Ah, mira, si sí es el señor Bienvenido, querido amigo. Si nos acabamos de conocer, no sé ni quién es. Esta bóveda celeste es una especie de observatorio del cosmos. Ni más, que es la pupila de un enorme planetario, Donde desde esta pupila se en las galaxias del espacio exterior. Yo soy el encargado de guiarte por el tejido en seres Apunta la serie y más. Con, eh, con, eh, con eso es ya señor Yaosayez. Y pulsa... Si pierdes de vista eso usa... O sea, y si juega Y si juega en eso, modo para ti también puedes tocar las, eh, la silla esa de la pantalla. Ah, esa es la silla que lo vas a hacer. Qué vida más cruel la de las estrellas que mueren ahí transformándose en esto para que nos Las estrellas que puedes ver desde esta bóveda celeste son galaxias. Los números que indican las distancias hasta ellas desde aquí representan la energía necesaria para alcanzarlos. Salva a super para reunir la energía y poder volar más lejos. Vale. Ah, eso es lo, lo único que puedo hacer porque necesito una estrella Y ya conseguí la super, la macho estrella esa Obo estrella Parece que se ha avistado una super estrella en una de las galaxias más próximas Siento una fuerza tenebrosa muy intensa Ten mucho cuidado Ten, Tranquilo, lo de, de volar a esa galaxia Uy nuevo para ser planeta ovoide y planta Dono dino pa pam, pam pam. Uh, pa ¿Qué es ese huevo? ¿Qué es ese huevo gigante? He visto ahí, eh, ¿habéis visto? Allá abajo había como era para para poder. Ah, A mí puedo ir por aquí. Un momento, ¿qué es eso? ¡Oh! Vamos, estrellas gratis. Eh, hey, allí hay más estrellas gratis. Estrellas gratis. ¡Eh! Hey, se ve iluminado lo de donde está la galaxia de huevo. El planeta ese. A lo mejor es que ahí es donde tengo que llegar Creo que es que el sitio donde tengo que llegar Es que se pone iluminado Y así sé, al menos así sé dónde tengo que llegar ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo llegar? Si salto desde aquí ¿Me ayudas, por favor? Que Mi amigo está muy cerca. Date prisa! ¡Oh, mira! ¡Gracias! ¡Oh, doble su doble estrella! ¡Oh, mira! Tengo que encontrar todas las partes de las estre la estrella. ¡Ay, no! ¡Jolines! ¡Me he liado! Bueno, cuando si así de una manera... Me no volveré rico y así tendré más vida. Por eso por eso se me pone más vida. ¿Dónde no, está la última, el último trozo? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Bien lo he encustado. Ahora tengo que salir de aquí porque me va a perseguir esa ropa. Vale, ya. uy He copiado lo que iba a decir ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Nada! ¡Oh! ¿Dónde? ¡Ay, no, jodines! ¡Más una vida! ¡Oh, tengo que girar! ¡Tengo que... Le mando así No, ah, vale, vale ¿Qué? No había visto que había un agujero negro, tío Ahora tengo cinco de vida Es que, tío, estaba ahí tan Que no sabía ni que había un agujero negro, tío Yo soy mentira ¡Ah, jodido, ¡No! que el que sepáis que es imposible aunque parezca eh, Sí, es fácil la verdad es que sí yo sé que es fácil pero es que tío por culpa de estas malditas locas por culpa de estas malditas locas me, me está tirando tío me voy a morir al final y ya vamos a tener que volver a intentarlo que me pasa porque soy tan malo dime que no pasa nada Gracias. ¡Oh! No. No. Ha no. tomado Safo. Ahora quien se ríe, ¿eh? Necesito salir de aquí. Esto está lleno de. monstruos. ¿Pero qué? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Gracias a mí! Tío No eres mi amigo Mal Malo te pego Vale Uy Oh no, te He llegado He llegado Ostras he roto el huevo Eso es malo eh Eso es muy malo Mira esto. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Quita, ¡Oh! ¡Oh no, he roto el huevo, he roto el huevo! ¡Eso no es bueno! ¡Es un jefe! ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé y nos... ¡Ni Ah, vale, así es como no te tengo que dar o sea, Se ha enfadado con solo un golpe y se ¡Ah! Es más complicado porque se mueve más rápido ¡Ah! Vale, te he derrotado, ¿no? Ah, no, todavía no A ver, se ha más ¡Ah, eres más rápido! ¡Ayuda! Y esto! me ¡Oh! he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡La superestrella! Espera, algo más? ¿Qué es esto? no hay nada más <risa> nueva super estrella anda solo nueve minutos me da tiempo para todos los dos más ¿Vale? 158 estrellas ya tengo que quieres guardar vale porque no quiero que se me haga ahora, se me todo. ¿Has visto por consolidar una especie de piedras brillantes? Pues sí. Son trozos de estrella. A nosotros los estrellas nos encantan. Y son la fuente de nuestra energía. Apunta con el mando, o toca la pantalla. Se está jugando en esos portátiles para cogerlos con la estrella. También puedes lanzarlos a los enemigos pulsando el ¡Oh! ¡Mira! Oh, a la prueba apuntándome y darme unos cuantos de estrella. ¡Ah! Para decir quiere que los coja esos y ahora se los dé. Ah, es, es difícil de apuntar, ¿eh? ¡Mmm! ¡Muy bien! Me los quedo a cambio de toda la información que te estoy dando. Puedes lanzarlos a los enemigos o bien compartirlos con algún deseo hambriento a cambio de algo. <coughs> los osos de estrellas de te serán de gran ayuda a lo largo de tu aventura. ¡Ay no, Jolines! Un eh, momento, ¿qué botonera? Jolines, oh, sí, ya me he ¿Por qué no puede ser Da igual. Ahora, todavía me faltan dos niveles en esta galaxia. Me dado cuenta de que cada galaxia tiene tres estrellas bueno algunas no pero esta sí tiene deseos mil para el Glotón 7 Uh, y 7 7 la estrella. Lo tengo que 7 7 7 7 7 7 Oh, estrellas. Sí, oh yeah. Uh. Ay, no le iba a dar, Jolines. ¿Qué me pasa? Uh. Gracias, me viene muy bien a ver aquí está la, la, la eh, ¿quién es este? a ver, por aquí anda un amigo mío muy clotoncete ¿podrías hacer lo que te pide para avanzar a usar el, el estrella esos y la estrella amarilla si juegas en modo portátil Solo tienes que tocar las sellas. Pues yo no juego modo portátil, eh. Ah, que quiere.. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡Ah, vale! ¡Que se si quito el mango! Te quito eso, eh. Oh, ahí hay. Ahí hay eso. Un secreto. ¡Oh! ¡Lo he hecho. Vale. ¡Oh! Mira, aquí Ese es tu amigo. Es Rosita. Como frío ¡Oh! Pero que es y de dónde vienes? más una vida extra qué bien no de y en moneda por falta moneda pobre de bueno voy a hablar con este te la daría y te la daría oye tiene dos y dos y Dios, de estrella dame tro trozos de estrellas ricos, quiero ponerme con como rico traradí, traradí, porfa dame trozos de estrella con 100 ¿Sí, trozos, joder me has pasado, pero vale, me transformaré pero yo todavía no tengo 100 solo tengo 66 vale, pues necesito 100 ¿eh? voy a irme por aquí y voy a buscar más más Mira, justo aquí había. Oh, no, aquí se ha ido la última. ¿Qué es esto? Me he bajado. Hecho... ¡Ah! Me he quedado disaído. ¡No, tío, tengo una de vida! Si me dan, me, me pierdo una vida. No, no, no, eso no puedo. Pero, no lo no. Por lo menos ahora tengo un montón de vidas. ¡Oh, oh! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Ah, no! me he tocado! ¡Había eso! Lo he cagado. No, espera, esta vez no había dado porque yo tengo las sienes de las que me había pedido y ya te, las tengo. Conseguido, ya está, ya está, ya está, lo has conseguido mutación y ahora se transforma en una serie. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! Ha nacido un nuevo astro. Anda, pues gracias a la lo... Oh mira, pues eh, el, el rosa. Necesito ir con cuidado, porque sepas que, que sepáis que solo tengo una de vida, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Gracias, ¡Gracias! Dios, oh, hay una vida ahí. Hay una vida ahí. Vale, bien. Ah, mira, he llegado. Vámonos. Ey, ahora vamos a ese planeta que no hemos ido antes. A ver que esto daño y también vale ya estoy ah mira estoy aquí ¿Qué es esto ¡Oh, ayuda oh vale que lo rojo es como que me dio para arriba y en el, en el... Te, eh, me vi para abajo Vale Eh, mira, ahí hay algo, eh Creo que hay Ah Ah, por Dios No da igual, bien por aquí a ver. Oh, mira que bien ¡Ah! No nada bien no es nada bien no, no me lo va a no? no tío no no no no Hoy. que va a aplastar esa cosa eh, mira una vida más Oh, lo he conseguido. Pero ahora como vas Ah, pero es de cristal, entonces da igual. Oh, bien, llegar al sitio donde está la estrella. Oh, tengo que conseguir esto. Para conseguirlo. Para no poder llegar. Ay, jolines que me caigo a ver ahí está el último trozo bien Ah, mira con esto ahora a ver puedo ir ahí ah vale pero ahora como llego Ser rápido. Ah, he descubierto una nueva galaxia, pero ahora lo que vamos a hacer. Uh, eres un fenómeno. Gracias a tu arrojo, has descubierto una nueva galaxia. Tu radio de visión que será a medida que encuentres más superestrellas. Al final, quizás encuentres la base de tu enemigo. ¿Guardar? Pues claro. partidas ha guardado antes de acabar el vídeo vamos a eh, no no vamos a hacer este mundo pero de las wow reina abejas no vamos a completar este mundo Gracias a una estrella nos falta una estrella y ya lo completamos así que vamos a ello ten, ten, ten, ten, ten. nuevo de la armada de ovnis ovnis en la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite los ovnis han llegado a Fortnite ahí <risas> hey, hay, hay, hay, hay algo ahí hay, hay algo tengo que ir tengo que ir de verdad tengo que ir ¿Eh? ¿Eh? ¿Te, eternamente fuera de casa tiene tiene algo que le a la tubería Bueno, lengua no ¿Dónde tengo que ir? Un momento, ¿es eso es eso una tubería de naranja Como de ahí Uh, creo que tengo que ir para aquí, eh ver, ¿Qué es esto? Oh, tengo que salir de la canción Oh, es, es la canción de... de, de, de, de, de, de, de, de conseguido una vida. ¡Vamos! ¡Ven a mí! Gracias. Y ahora esa torta de tubería me llevará al sitio de, de arriba, ¿no? ¡Oh, mira! Pues es justo eso. ¡Yupi! ¡Oh! Un Toad está ahí atrapado. Voy a salvarlo. Es vale. Eh... ¡Ah, vale! Tengo que Vale sea, le vale. Vale. Oh, tengo que dar a eso. Tengo que dar a eso. Vale, sí encima tengo la batería baja. ¡Ah, jolines! Era... ¡Vale! ¡Olive, oh, venga! Sí, sí, ¡Esto yo pedía una estrella! ¡Una moneda! ¡Oh, mira, que hay! Ahí... Espera, no, no, no, no voy a ir ahí. Que ahí aquí hay algo. Ahí hay algo. ¡Qué es esto! ¡Tío, esto es muy extraño, eh! ¡Esto es muy rarito! ¡Oh! ¡Una estrella! ¡Una estrella que está ¡Oh! Ahora eres Mario Arcoiris, la luz ha hecho Invencible. Oh, eso significa que... Oh, Invencible. Alguien, oh, qué que nadie podrá No, tío, lo iba a usar para derrotar a esos. Da igual aquí Vale, pasado Vale sí. Tres, Vale Vale Vale Ahí es, en ese planeta sale, eh, sale eh, mirados, o sea, significa que eh, mira este ahí es donde tengo que ir vale, para llegar. Vale, ahí había un todo, así que le salvaba. Vale, creo que sé lo que hay que hacer, sí, creo que hay que golpear esto. Sí, hay que golpearlo y así darle. Vale, pero. caigas aquí hay algo especial oh, ¿qué es esto? tu energía es subir hasta 6 vuelve a la normalidad si bajo de 4 vale o sea que ahora tengo 6 de vida esto es genial, eh ¡Sí! A ver, oh voy a llegar ya, el final. Bueno, el final de este mundo, porque ya es, el, es la última serie, que viene está llena de lava. Un jefe. ¡Ostras! Es un pulpo. ¡Ah! ¿Qué que, qué lo que hay hacer? Porque mira esto. Vale, sí sí, hay que hacer eso es el rey pulpo más una vida, bien eso es perfecto ay no, espera no, me lo he perdido no tío, no le he conseguido dar porque me estoy reparando oh, ahora le tengo que dar dos veces ahora le tengo que dar dos veces para mover los peritos se ha escalao eh eso no es bueno ahora he enviado a sus amiguitos Oh, ¡No! ¡Eh! Oh. Hey, ¡Ya he dado dos veces! ¡Ah! Son tres ahora ¡Vamos! ¡Conseguido! ¡El jefe derrotado! Y está es la última superestrella de este mundo! ¡Oh, mira! justa aparecía la mía! ¡Me he conseguido! ¡Ese! ¡Ese! ¡Esa! Ese planeta ya está completado. ¿Quiere guardar? Pues claro. Bueno, pues ya vamos a dejar este vídeo de hoy. ¿eh? Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros si queréis ver más vídeos. Y adiós. Chao.